Primero que nada, me permitió incorporar en mi capacidad de gestión una herramienta de clase mundial. Y, y segundo, y más importante, una herramienta que me permita tangibilizar y, ¿por qué no? cuantificar la cultura en una organización en tres dimensiones. La cultura propia de cada individuo, la cultura actual de la organización y la cultura deseada por parte de los colaboradores. De tal manera que esta herramienta me podrá permitir definir e implementar planes de transformación cultural validados por un diagnóstico potente y que te da analítica muy valiosa. Víctor como formador es una persona espectacular. No solo es un profesional con muchos años de experiencia en gestión de cultura, tiene una capacidad de facilitación y un acompañamiento constante a todos los participantes durante el proceso de certificación que facilita el proceso y asegura que siempre estemos aprendiendo y entendiendo de manera correcta el uso de esta herramienta. Fue una experiencia novedosa para todos los que participamos de este programa, dada la coyuntura mundial, pero muy enriquecedora. Se estructuró un programa en el cual tenía objetivos de aprendizaje muy específicos por cada sesión virtual y luego entre sesión y sesión para asegurar el entendimiento de los conceptos venía acompañado de trabajos prácticos individuales y grupales para asegurar el correcto uso de la herramienta y el entendimiento de los principales conceptos. Hoy en día, la gestión de la cultura la gestión del cambio, la transformación cultural, es uno de los principales desafíos de toda organización. Así que, si ustedes son profesionales de los equipos de personas, gestionan el cambio o la cultura, esta certificación es la mejor que pueden llevar. No solamente se basa en un modelo de clase mundial, sino que nos van a dar, o ustedes van a poder obtener herramientas específicas, analítica muy potente, para poder determinar la situación actual de la cultura de su organización, la cultura deseada en la misma y a partir de ahí tener planes de acción para poder acompañar el cambio en la transformación cultural.